Yo quiero eh, compartir contigo y todo el público de Contacto Diario este breve comentario que está, podemos decir que está hilvanado con la situación que acabamos nosotros de comentar en el, en el anterior comentario, valga la redundancia, con respecto al COVID-19 y es la gran cantidad, Sergio Antonio Romero y amigos televidentes, la gran cantidad, cientos y cientos de pasajeros en el día de ayer quedaron varados tanto en el aeropuerto internacional del Cibao como en el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. ¿Por qué? Porque recuerden que hace varios días que salió eh, la información de que a partir del día 26 de enero, pues todo el que pretendiera accesar, a los Estados Unidos de Norteamérica tenía que llevar consigo Su una prueba. prueba fresquecita de PCR, donde decía que usted dijo, había dado negativo a esta prueba. ¡O oh, sorpresa! ¡O oh, sorpresa! Eh, ahí ven ustedes esa foto, la gran cantidad de pasajeros que fueron, o sea, supuestamente se sorprendieron cuando llegaron y le dijeron: No, pero Víctor, pero foto? eso tenían una semana. Entonces, está está por eso entonces. ¿Cómo yo quiero ir, banal, co ir banal, conectar el comentario anterior con este? Es que somos dominicanos. Claro. ¿Sabes qué pensaron? Como dominicano, al fin. Eso que como somos dominicanos, vamos va a, a llegar al aeropuerto con un vuelo comprado y no iban a permitir. No, no, no hay problema. Venga, sí, Vamos a hacer una no. excepción con usted. No. No. Que era, no. no que era para acá que Son los Estados Unidos de Norteamérica. Hay reglas y normas y usted debe cumplirlas. Eso es una ah, muestra. Ellos lo hicieron ahora más público, pero desde diciembre, Víctor, sí. desde diciembre sí. y noviembre, están pidiendo la prueba. Exactamente. Entonces, Desde diciembre, que yo tengo fe y testimonio porque tengo gente que, que, que fueron y se hicieron la prueba en el centro solamente porque iban a viajar. Sí. Entonces, en no es verdad, Sergio, que, que esta gran cantidad de, no, de pasajeros no, que lo, se sorprendieron. Que que lo ¿no, no? No. Usted fue usted queda ahora. Fue que usted pensó como lo que somos, dominicanos, sí, ¿verdad? Sí. Que creemos eso, que. No, no, eso, eso pasa. Eso y, mentira, no, y que nos ¿verdad? van a dar un chance. No nos dan un Exacto, chance. Exacto, el famoso sí. chance. Entonces, eso no es. Ahí está. Cientos de personas ayer varados en, en, en los aeropuertos de la República Dominicana. Tenían la intención de viajar a Estados Unidos. No tenían su por PCR. O, oh, oh, ¿verdad? Que dijera que usted el mismo, tiene. El, el, el reciente nombrado cónsul de los Estados Unidos hizo un video y hizo dio información sobre ese asunto. Entonces, ese asunto. yo insisto: eso es lo que yo quiero que cuando al momento de aplicarse a partir de hoy las nuevas normas que van a regir en medio de esta flexibilización que han dado las autoridades para ustedes. O de bares, restaurantes y otros negocios afines pues cumplamos al pie de la letra con las normas para evitar situaciones eh, difíciles eso es cierto, mira hay algo que eh, yo, yo diría que como dice diría eh, Ariel Núñez eh, se está dando patada voladora eh, en ese sentido de que el día de ayer el, el ministro de educación dijo que para graduarse había que aprenderse el himno nacional yo creo que si, la, si nosotros no, no hubiésemos abolido el, el primero el, eh, a, la, la la clase de, de cívica y moral moral y cívica y como buen dominicano y un y bueno, en este caso eh, vamos a hacerla pasar y como un pueblo que tiene como en su constitución en su constitución dice que el himno nacional los escudos eh, y también la que somos católicos, que es una nación católica, o sea hay libertad de culto pero una nación católica si el, es, respetando las otras religiones, si en cada escuela, en cada colegio, fuese obligatorio tocar el himno nacional todas las mañanas al iniciar la clase, el que no esté en fila, que lo oiga desde su desde su asiento, en el o se pare en las aulas a oírlo, no hay que ponérselo de tarea, o sea, no hay que ponérselo de tarea porque eso está ahí, en la Constitución de la República Dominicana. Las escuelas es un acto, eso es un sitio, eso es un es un, ¿cómo es? El, un establecimiento del Estado. Y la educación, es muy bueno exigirle la educación al Estado en cuanto a, a que yo quiero el costo de dinero, pero también hay una responsabilidad con la educación. Entonces, pues yo creo que no hay que ponerle solo de tarea a un, a un, a un muchacho, de que pues, si no te, no te va a graduar si no te sabe el himno, no. Como él oye un reggaetón tres veces al día y se lo aprende, si usted se lo pone desde que entró a la escuela hasta que salió, se lo aprende. Si tiene que oírlo antes, eh, antes de entrar de la escuela, cuando vas a entrar a la escuela y cuando va a salir de la escuela, como se si hacía antes, 8 de la mañana y 6 de la y de la tarde. Se ponía el himno. ¿Serio? Pero el, ¿Serio? Himno se, el himno se utilizó como un método racista en un tiempo para impedir el ascenso de Peña Gómez al, al, al, al poder, para tildarlo como una persona que no, que no, hasta eso en este país han utilizado los símbolos patria como materia política. Los símbolos están ahí, la Constitución está ahí. Yo no soy abogado, pero que hable un abogado. Usted toque el himno a las 8 y a las 6 de la tarde y no tiene que poner ningún tipo de tarea porque está cumpliendo con la ley. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Así no, es. Eh, que, eh, que, que se gra... No, no, no. Para que él se lo aprenda, eh, para graduarse y después se lo olvide. No, no, no. Yo quiero ver quién de nosotros... De los que nos graduamos de bachiller en el pasado siglo, no nos sabemos el himno. Yo quiero saber ese, que se graduó de bachiller y no se sepa el himno en esa época. A Así nosotros es. nos pusieron de tarea eso, de que es. el himno nacional. No, nunca nos lo pusieron de tarea. Nos lo pusieron todos los días, como dice la ley. Nos lo pusieron a las 5 de la tarde y nos lo pusieron a las ocho, a las 6 de la tarde y nos lo pusieron a las 8 de, la de la mañana. Así es que, así como se hacía en el, el bachillerato cuando, cuando, yo, cuando yo fui bachiller Ta, lo, cuando lo, visto, visto con, con No bachiller. se resuelve, con lo único, es volviendo, claro. así como decía el ministro, a que la materia de moral y cívica vuelva claro. a las escuelas, sea parte claro. del currículo de, de, de, de, en, en las escuelas, como dice Cero, como era antes, así mismo. Claro. Bueno, Cero, nosotros hemos llegado al final de este espacio. Mañana yo quisiera aclararnos un poquito con respecto a estos 4.100 millones de pesos que va a destinar el gobierno para ir en auxilio de las MIPIMES, que es el soporte de la economía en la República Dominicana, porque tiene que llegar señor presidente, que esos recursos lleguen a estas pequeñas medianas empresas, que es el soporte económico eh, del país. Así que mañana vamos a hablar un poquito sobre esa, esa acción que, esa decisión que ha tomado el gobierno. Hemos llegado al final, Sergio, amigos televidentes, <coughs> de este espacio. Invitarle, ¿verdad?, que nos acompañen mañana en otro contacto diario cargado, como siempre, de muchas cosas interesantes. Agradecer a la parte ejecutiva de este grupo que, como siempre, brindándonos todo su apoyo para mantener eh, informada y orientada toda la región del nordeste del país y el mundo. A la parte técnica, José Paulino, a Melvin, allí en el Máster mister, a ustedes. <coughs> Gracias por estar... Por acompañarnos en este maravilloso día que Dios nos regala. Así que mañana, Dios mediante, no volvemos a reencontrar de nuevo. Recordarles que la retransmisión de este espacio de 7 a 8:30 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. Feliz resto del día.